el sonido vago. Vago, vago, vago y vámonos con ritmo de Colombia, de Colombia. Cumbia, cumbia frasosa aquí a está a a a a a a hoy nada no más que no chulo es acordeón. acordeón esta cumbia esta te empieza cumbia, con te empieza un acordeón bien, bien berraco raco, raco, esta no empieza con tambores raco, raco, raco, esa empieza con acordeón. La conocen como la cumbia sentida, los que la han querido encontrar. Pero no, se llama el suave murmullo. Esa es la cumbia bronzosa, cumbia de Colombia para ustedes. Aquí está, vamos a bailar. Colombia. Hoy más que chulo no acordeón. Hoy más que chulo acordeón. Ahí están los chapulines. Te lamento, Carrasco. Para el líder. ¡Abrígate, carnaval! ¡Abrígate, para que San Juan! En ¿Cómo dice? Dice -e -e este es la cumbia por Orgullo ¡Aé! de cumbia. A -e -a este tema para los dueños 13 la mi esposa Valeria, la amo mucho, de parte del grupo, venga la cordeón, échale, para el señor caballero antillano, para que disfrute las cumbias colombianas. Como dice. Sobre murmullo me lo voy que llora por un corazón, sobre murmullo me lo voy que por Sentimiento Gracias Rubir Ramírez Bonitas palabras manita Sonido, sensación, Master Xochimilco Gracias Échale el acordeón Échale el acordeón Por pullo De cumbia Venga con sabor Y los acordeones que los sacoderos hablarán contigo, te orarán, señores y señores. José Cruz, sonido mega, excelente. El de Luna, la fiesta del río, una esperanza de distribución. Oye, el de Luna, la fiesta del río, Ese perritas que peazo, una para Nancy, Asociación Tropical en Zapalapa, paraje San Juan, Calpita la Bella, es la cumbia, mi cayó, Ajá. A ver, Murmullo de cumbia. Para Nancy Montes. del payas. Una blanda para Sosa. La sensación tropical. Murmullo, me lo había Gaita que llora por... ¿La luz para el verso corazón. El murmullo, me lo había sentida, chelé. Para Crisia Carreto. Por... Uribe. palmeras escapa la brisa es una cumbia forzosa. 13. De la banda Chencha, pedidos Baños. Mega ritmo. Aérea. Sabroso. Agente de Alborelia del Río. Amigo Rafael Gómez. Ahí que viene el acordeón. Sonido Führer. Alguien Guerrero, amigo Freddy García en los cabos, sonido bombo y maracas, alpita la bella, de luna, la en, río, Camila Peña en la luna la en río. Peña Rodríguez Guerra de la Estrella en Izapalapa. Ándale, a un Ajá. Esos en la playa recuerdo y el ah. la cumbia, el Gato el gatito. Silencio, Fernando. Llevada. Ya se va. Ya se va mi cumbia. Mormullo de cumbia. Ay, jóvenes, qué bonito se siente cuando ponemos nuestra música. Y la gente, y la gente eh, que nos bien, hace mención bien, por vía internet en eh, los saludos, bien, gracias, gracias, dice, gracias, saludos para gracias, la hija gracias, del caneo, caneo, que caneo, no eh, le no quiero no comprar su no celular, su celular el, ya lo sacaron a un balcón. Pidencio. Ah, mira, Pidencio, el famoso lobo. Lo